De, de, no solamente la, los derechos sino también las obligaciones en términos de las distintas universidades porque las universidades privadas, si la última ley las homologó en términos de financiamiento y se instaló se instaló la lógica del financiamiento a la demanda ¿no? que fue justamente contra lo que ha, se movilizó el movimiento del 2011 con mucha fuerza ¿no? que nos hizo ver ese movimiento universitario eh, eso se instaló ¿ya? el año pasado y por lo tanto nuestras universidades compiten en igualdad de condiciones prácticamente con las universidades privadas en ese aspecto, eh, cuando eh, lo, las necesidades públicas eh, quedan a, a, a, a, con falta de resguardo. ¿Quién es el que fundamenta eh, que la, la demanda esté orientada hacia, digamos, la educación y las necesidades del país en términos públicos. Eso lo fundamentaba un financiamiento que movilizó al movimiento estudiantil también, un financiamiento a la oferta pública. Es la oferta pública la que tenía que ser financiada, refinanciada, en términos de volver a adquirir autonomía. Y lo que se hace ahora es una cosa que a nosotros nos parece, por lo menos en el Departamento de Literatura, yo vengo recién de un claustro ahí, y en la facultad, lo hemos dicho así en el Consejo de Facultad, unánimemente, nos parece eh, realmente delirante. ¿no? Es el precedente que nosotros eh, eh, vemos en esta ley, en términos del intervencionismo del gobierno de turno respecto a las universidades, de las universidades del Estado, el presidente Federici. O sea, de ese nivel, el, el profesor Supercasó ha hablado de un golpe blando a las universidades y a mí me parece que es pertinente. Eso es lo que se está haciendo. Entonces. Eh, no, va justamente en una dirección de eh, someternos a un régimen de autoridad eh, a la vez que se nos precariza en términos eh, de financiamiento. Eso es la destrucción de la universidad eh, estatal pública. Entonces, por eso nos parece tan sorprendente, digamos.